Ya se hicimos a la Moraga Popular, que era tradición todos los años de hacerlo, no solamente aquí en San Pedro de Alcántara, que es donde nos encontramos, sino también en Marbella, en La Chapa y en Puerto Banú, cada una en la Playa de Levante. Bueno, va a estar genial. Vemos aquí a todo el público. Pilar, ¿qué tal? Bueno, Pilar también se dio bueno, un bueno. ...lo mejor, tradición, no nos lo podemos nuestra, perder... Tradición. ...gracias a todos los que hacen esto posible... ...a los concejales, a la alcaldesa... ...y que coman todos, todo lo tan rico que tenemos aquí... ...venga, Guapísima, a disfrutar ¿no? esta sardina... ...que son muchos kilos, ¿vale? para todo el mundo... ...así que vamos a ver si le ponemos el micro a alguien más... ...para que nos cuente cómo estaba viviendo este día... ...que lo echábamos de menos porque durante la pandemia... ...no ha sido posible, pero ya sí, así que a disfrutarlo... ...bueno, Javier en acción... ...aquí tenemos a Javier, de alcalde de San Pedro... ...que bueno, esto empezó a las 8, pero que ya a veo ocho, yo, y... que ya... ...y no, bueno, y no paramos, con, con un poquito de poniente, estamos aquí los ojos así... ...un poquito congestionados, pero la verdad muy contentos... ...porque estamos hablando 60 cajas de 6, de 6 kilos de sardinas... ...y yo quiero dar las gracias a todos a todos los que lo hacen posible, ¿no?... al Chiringuito Calacalúa, a la Cofradía de Pescadores por Profeccional Sardinas... ...y a todo el equipo de voluntarios que están ahora mismo... ...trabajando y ayudándonos, ¿no?... ...pues muy contento muy contento de que sobre esta todo... ¿Cuántas se calcula que van a... ...pues baja, no baja. sabemos pero estamos hablando mínimo... ...hay, hay para dos mil personas mínimo... ...ten en cuenta que muchas de las personas no solo son del pueblo... ...no solo son de San Pedro... ...sino que hay muchos turistas ¿no? ...entonces claro, muchos turistas no han visto nunca... ...una barca, una moraga, están grabando vídeos, están haciendo fotos... ...en definitiva, es muy importante desde un punto de vista turístico... ...esta moraga popular que... ...por desgracia no hemos podido celebrar en los últimos años... Por la ...por la pandemia, pero muy contento, muy contento... ...y aquí en primera línea, la trinchera, sí, engañó, yo vamos, repartiendo... Es que, claro. ...a mí, yo encantado de estar al lado de mis vecinos... ...claro que sí, hay que vivir estas tradiciones nuestras... Sí. ...que ya es patrimonio esto ya de... ...sí, de trinitos, sí y so, de y, de, claro, porque hay que pensar que, que las moragas... ...el tema de los espetos, es una tradición malagueña... ...y que además cada día hay menos personas ya que trabajen... ...hay muchas, muy pocas personas que quieran trabajar en el espeto... Es decir, que realmente cada día es más difícil poder, poder realizarlo. Pero en este caso tenemos esta zona en la playa de salida, esta zona de Moraga con las barcas y lógicamente, bueno, pues con sus su refrescos, con sus cervezas, con su tomate. Todo gratis, ¿no? Y todo, gratino, y todo all, all free, todo gratis. Es decir, que en este caso esto se hace para nuestros vecinos y también para nuestros turistas, para los que nos visitan, que realmente se lleven otra imagen. Una imagen que es... normalmente no verían porque pueden ir a un chiringuito, tomárselo, pero ve todas estas barcas con las sardinas yo creo que está que está muy bien por lo tanto dar las gracias a los que lo han organizado a la delegación de playas como no podía ser de otra manera y bueno y ya sabemos que estamos en cinco que estamos en la chapa estamos en marbella estamos también en andalucía y aquí los cuatro los cuatro puntos donde realmente se está realizando esta moraga muy contentos venga, dejamos que siga atendiendo sí, sí, tu, tu público que te están ya arreglando venga también. venga muchas gracias por estar siempre con nosotros bueno, vamos con Rubén, que también está en todas y aquí hoy faltan manos, porque qué cantidad de público asistente se esperaba... ...todo a esta ...bueno pues yo creo que sí, porque después de dos años... ...sin poder celebrar la moraga popular... ...y encima una tradición tan nuestra, sardinas, tomates... ...y playa, que es lo que nos gusta... ...así que sí, y además todo el mundo bienvenido... ...que hoy un día para esto, para festivos, es gratis... ...así que para todo el pueblo... ...y hasta que se acabe la sardina, ¿no?... ...hasta que se acabe, okay. que, se acabe y que, hay rato, que hay ...que hay para rato, además muchísimas gracias... ...a toda la cofradía de pescadores... ...que han, han puesto de toda su parte... ...para poder esto pues agasajar a todo el pueblo de San Pedro... ...entonces es que no paráis de hacer cosas bonitas... ...este creo que este fin este, se va a tener las bandas también, ¿no? De San Pedro... ...no, ya, el que viene ya tenemos también era? el hermanamiento de arena... ...que ya te veré porque tenemos tres días de actividad máxima... No, no, no. ...23, 24, 25... Así que, además convoco desde aquí a todo el mundo, que van a ser días grandes, pasacalles conciertos, procesión extraordinaria, que es la primera vez que sale el patrón, que no sea en su fecha, así que invitamos a todo el mundo a disfrutar de, de San Pedro claro de Alcantara. Que sí, nadie que pueda estar en la casa, todo el mundo ahí, viendo cosas bonitas, gracias. Rubén. Gracias a vosotros siempre. Bueno, ¿no? bueno, Carlos, ¿cómo se lleva esto? Porque esto no para, ¿no? Ya habéis atendido, no sé a cuántas personas habéis atendido y acabáis de empezar, pensé, que era las 8. Lo que, no te ...que perdí la cuenta cuando empecé, no sé cuánto nos llevamos ahora mismo... ...pero ahí hay, hay 58 cajas de sardina que hay que gastar... Menos que hablando hablando de cultura, porque esto es nuestra cultura... ...son tradiciones que se puede perder incluso... ...yo creo que ya es patrimonio, ¿no? Aquí, bueno, están está luchando para que sea patrimonio... ...no sé si al final las, eh, se lo han concedido... ...pero evidentemente sí. sí es un patrimonio de todos nosotros... ...de toda la vida, de nuestra gastronomía... ...la sardina es un alimento más sano que es imposible... ...estuvo algún tiempo estigmatizado y sin embargo pues hoy es eso, es un superalimento ...y que forma parte de nuestra cultura ¿no? ...quien no ha estado alguna vez en la playa haciendo una moraga y... y quien no desea alguna vez irse a un chiringuito a comerse un espeto? ...así que nada, encantado... ...y sano que es, lo que es, sanísimo. una sardinita ¿eh? ...sanísimo, sanísimo, sanísimo. Mucho beneficio. sanísimo, después te tomo una cerveza o <risa> un tinto de verano... ...pero bueno ¿no? Hay que permitirse todo y hay ah, nada, pues encantado de hacer esta moraga popular de ayudar en lo que se pueda a, a, en esta moraga popular y que la gente disfrute de, de esta tarde, noche y que se coman todas las sardinas. Bueno, aquí todas las manos son pocas, por lo que veo, ¿no? Sí, manos, ¿no? sí, sí, porque bueno, eh, como ves siempre, eh, por lo menos la zona de San Pedro siempre tiene una excelente acogida. Así que bueno, pues ayudar todo lo que se pueda y, y, y a que el servicio sea lo más rápido posible. Gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, gracias. gracias. Bueno, pero que bien se está dando esto de la sardinita, ¿eh? No para, y ¿no? ¿Cuántos platos habéis servido ya? Un montón, un montón, ¿no? un montón Elena, un montón. Sí. La verdad que ya hay mucha gente y bueno, aquí estamos esperando que se haga la sardina para sacarla. Claro, porque hay mucha cola que ya vemos sí, que sí. no sé dónde llega, pero no se ve el fin, ¿eh? Se mete, se mete casi en los aparcamientos de los coches. Enhorabuena buena por esta colaboración que sí. hacéis, todo de el de equipo nosotros. Bueno, qué barbaridad, cómo van los platos cargados de sardina por estas colaboradoras tan apañadas. Vamos a hablar con Javier. Javier, buenas tardes. Bueno, buenas que tarde. no paráis. ¿Qué quieres que esto es? Vamos. Aquí estamos. De, de, de sardina? Vendiendo sardinas estamos. completita con su tomatito, cebollita para suavizar un poco. ¿no? La verdad que es? sí. Se ha echado de menos esto. Se ha echado de menos estas reuniones y esta juntera de gente que disfrutando de nuestro verano, nuestra playa, nuestras sardinas y, y bueno, disfrutando de una noche increíble. Ha habido mucha publicidad, con lo cual se han tirado todo el mundo, no solamente los de San Pedro, sino también los de fuera. ¿no? Sí, hay mucha gente, la verdad que tanto Marbella como San Pedro son, son ciudades donde viven, eh, viven muchos extranjeros, mucha gente de fuera que disfruta de nuestro tiempo, disfruta de nuestra calidad de vida. Y, ...y disfrutan de nuestras sardinas, de nuestras moragas... ...y de nuestros espetos... ...que tú, Javier, que gracias a la gente... ...de este año no podemos comer sardinas... ...que están muy cara ...y, y vamos, los está carísimo, ...por pues, todo el mundo puede comer sardina. pues sardinas... ...sin gastar un ...hombre, hay un montón de kilos de sardinas gratis... Para, por, toda la, ...por todo el término municipal... ...Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, en Las Chapas... ...para que todo el mundo pueda disfrutarlas... ...y, y pasar una noche en familia disfrutando... ...gracias Javier, a vosotros. A los expertos espeteros aquí pinchando la sardina, que todo esto es un arte, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo esto? Yo unos pocos, unos pocos. Unos pocos, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste esto de pinchar así la sardina? Esto tiene un truquillo, ¿no? Porque si no se reventaría, ¿no? no ¿Cómo fácil. se hace para que quede perfecta? Esto es fácil. Es fácil, ¿no? Sí. Para que lo sabe así, ¿eh? ¿no? Claro, esto. Yo... Bueno, ¿cuánto lleva ya? ¿Cuántos pinchos llevas esto de sardina? Oh, un montón, un montón. Bueno, y aquí incansable, ¿no? Incansable, sin parar. hasta que se termine, ¿no? Hasta que se termine. Mira cuántas cajas quedan todavía. Bueno, pues entonces nada, vamos a probarla. Venga. Gracias. Habla con los empresarios de aquí de San Pedro, Alcántara. Toyano, ya no, aquí tenemos también a Puya. Bueno, que está ya aquí al completo. Hombre, como tenemos que venir aquí a la Moraga. Se está cayendo el viento. Desde que hemos llegado a las 8 y media, a las 9, está cayendo el viento. No, muy bien. Esto está muy bien organizado y esto merece la pena. Ya era 19, 20, 21, tres años. El tercer año ha vuelto la, la moraga. A mí me parece muy bien esta idea. Yo, como siempre, lo vengo aquí a San Pedro y está muy bien organizado. La verdad es que está muy bien organizado. Y yo espero que, que se siga haciendo todos los años. Ayer mismo tenía vuestra fiesta, Miguel, que es, también está La Miguelá, que aunque hay muchas faltas, porque han fallecido ya unos cuantos Migueles y una persona muy querida, mientras esté Michelo, que es el, el, el batería, Miguel Morito, ahí seguirá existiendo la Miguelá. Y yo le recuerdo a toda la gente que el día 29 de septiembre se volverá... ...a, a recomemorar la, la, la Miguelá... ...no la hemos dejado de hacer... ...aunque hubo dos años en la pandemia... ...que nos reunimos solamente cuatro o cinco... ...pero este año creo que va a ser... ...es jueves además... ...habrá un acto bonito en el Guerra... ...porque se le va a entregar una placa... ...a Miguel Guerrero Benítez... ...alias el Charito... ...y esperamos celebrarlo como todos los años... Es, ...ya creo que es el 42 aniversario... ...de los Migueles haciendo la Miguelá... ¿Tiene una asociación ya de los Migueles. Somos una asociación un poco, diríamos, informal, pero somos muy formales los que estamos dentro. Por lo tanto, eso no va a desaparecer. Gracias, Miguel. Ya os felicitaremos ese día y estaremos por ahí. Que disfrutéis. Bueno, Paco, Paco puya, Francisco, ¿no? Paco, Paco, bueno, Paco. Paco. Mundo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive este día? Que esto ya es patrimonio. Bueno, todavía no se ha aprobado. ...pero que está ahí en la UNESCO, ¿no? Para... Bueno, es que todo lo que esté relacionado con las sardinas y demás... ...es que es algo que, que el mundo entero tiene que conocer... ...cómo disfrutamos y, y elaboramos este producto... ...y luego disfrutar de esta noche, que está muy bien que se haga... ...que el pueblo la disfrute, que, la, que estemos aquí todos juntos... ...que es algo muy importante... ...y también por supuesto agradecer a todas estas personas que se brindan de forma altruista a echar un, una noche aquí, que oye, que esto tiene esto tiene trabajo y hay que tener muchas ganas de quedar bien. ¿eh? Así que solamente eso. Hey Paco, me alegro mucho de saludarte. Igualmente. Bueno, la verdad es que me da mucha alegría ver... ¿Qué nada, qué nada. ¿Qué? Yo no. Porque estáis muy unidos los empresarios, vemos todo, soy una piña aquí en San Pedro. Sí, porque el banco no se va a ir de aquí, el banco nuestro, mar, nos han llevado a Marbella y estamos de manifestación todo por, por el Santander, nos quiere llevar a Marbella todo. El humo que <ríe> nos falte nunca. La verdad, ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se vive? Porque usted los iba o sea, haciendo esto todos los años, ¿desde qué año que empezó no eh, la sardina, la moraga? ¿no? no me acuerdo, pero el primer año nos toca a los romeros y los romeros ¿Sí tenemos que seguir. ¿no? Los demás no son chiringuitos ninguno, somos nosotros nomás. Y, y, y siempre la asignan a los mismos, a los mismos, a los mismos. A ver, que aquí estamos? Yo no, ya están ellos. Yo ya... Yo la es que es una maravilla contar con una persona, con Pepe, que siempre está dispuesto a hacer cosas y ayudar y, ¿Eh? y para que la gente disfrute. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer para cerrar el verano y bueno, y luego, luego queda más. Gracias a Dios, tengo unos hijos que están dispuestos siempre a colaborar en todo. No es la verdad. En todo, en todo, colaboran ellos. Y eso me alegro de ellos. Para mí es una gran satisfacción, de verdad. Qué buena gente hay en San Pedro, Alcántara. De sí, verdad, verdad. estos es empresarios fabulosos que hacen posible tantas cosas. Puya, los Romero, Troyano, tantas familias lo mejor es, maravillosas. Lo mejor es, lo mejor los mejores, los bueno. mejores. Los mejores, <risa> <risa> Soy fantástico, gracias, gracias. Pero bueno, bueno, bueno. que diga unas palabras aquí, que, que nos venden las revistas y que tenía sus bendía, tanquitos, Vendía, vendía, en bendía. pasado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? De menos, ¿no? Porque ha saludado a todo el mundo todos los días, desde por la mañana temprano. Hombre, la verdad es que sí. Sí, es algo de menos, pero también me quita un peso de encima. Porque ya la cosa con el tema del COVID y esto, pues se estropeó mucho, la verdad. Pero bueno, no queda otra. Bueno, está en la tradición de la sardina, nos vemos todos aquí. ¿No? Todos han aquí. Hombre, está muy bien. Yo la, yo, la verdad, que es la primera vez que vengo y la verdad que está bien. Me está entendiendo, estamos un rato bueno y ya está. Nada más. ¿qué Me alegro de saludarte. A ¿Te gustan las sardinas o no te gustan las sardinas? Sí. Es muy buena, muy sana, ¿no? Sí. Estupendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿has comido ya o no has comido sardina? Sí, está muy rica. Bueno, pues nada, que le está pasando bien, ¿no? Sí, señor. Estupendo. ¿Ya empezó la escuela? Sí, hoy empecé. ¿Hoy ha empezado el instituto? ¿No será sé, el instituto nuevo? Instituto. y hoy, hoy sí me lo he pasado bien y todo en el, en el instituto. ¿El instituto nuevo de San Pedro? No, en el Saldúa. Ah, el Saldúa, de siempre, ¿no? ¿Con los amigos? ¿Ha recuperado los amigos de siempre? No. <risa> ¿Nuevos amigos? Sí. Pues estupendo, seguro que te va a ir muy bien el curso que tiene cara de lista. Así que lo, que lo disfrutéis y que mí mucho. Gracias. Que a mí me gusta.